Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleep Pintora. Alola a todos, seguimos con Pokémon Luna Nuzlocke. Recordarles que ayer, domingo, eh, empecé un nuevo sorteo, por lo cual lo voy a dejar aquí arriba en el botón de la derecha arriba, en el botón de información, donde tienes toda la información para eh, ganarte ese juego de Pokémon Solo, Pokémon Luna, por los mil suscriptores. A ver si llegamos. Vamos a seguir con el juego, vamos a la ruta 3, por cierto, no, no he guardado, entonces voy a guardar desde aquí Y vamos a ver qué nos trae la aventura Por lo pronto vamos a ir por el bordecito Uy, un entrenador, uy, que me pilla Pues nada, vamos a por el Pokémon de ruta Vamos al Pokémon de ruta. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un Cutiefly! ¡Uy! Pues me viene, que te caga. Seguramente que será hembra, así que ya me puedo ir buscando un nombre. ¡Mierda! Pues <ríe> bueno, no sé a quién nombrar. Em. Um... Um... Es un bicho y vuela. Tiene seis niveles menos. Y Bafetón Lodo ataca con 20. Capaz y me lo cargo. Eh, venga, vamos a usar una... Una Nidobor. Y cruzamos loteo. Entra, entra. Uno. Dos. Si entró, perfecto. <risa> pues me viene que te cagas, eh. Para el equipo viene muy, muy, muy bien. Lo que tengo que volver a subir todos los niveles. ¡Puf! Fionitris al 18. Bien, bien, bien, bien. Cutiefly a la Pokédex. Cutiefly registrado. Ya que pensaba que no me iba a salir, pero mira, qué suerte. <risa> nombre. Voy a parar a ver qué nombre le puedo poner. Bueno, tras revisar todos mis seguidores, veo que tengo una seguidora llamada Annie. Entonces la vam vamos a llamar a este Cutiefly Annie. Es de Annie Núñez, pero se llama así Annie. Entonces, venga, para adelante Annie. Felicidades. Eh, añadirlo a mi equipo, enviarle una caja del PC. Uf, ¿y por quién lo cambio ahora mismo? Enviaron a una caja en mi PC. Por el momento, ¿vale? Y ya se verá qué se puede hacer. Bueno. Mmm, ¿Vamos a pelear contra el entrenador? Sí, venga. Los Pokémon tienen habilidades muy dispares. Y saber cómo emplear las bienes en, co en combate es clave para lanzarse victorioso. Es el capítulo número 13. Espero que no esté gafado. Odio el número 13. El entrenador promesa. Albert, te desafía. Tiene un Pokémon solo. Saidak, me cago en la leche. Psíquico, agua. Y yo tengo a Grecia. Que es... Acero... Tierra. O sea, empezamos bien, ¿no? Pues, pues, pues, pues, pues, pues, pues... Venga, Anto. Por cierto, quiero que en, en cada capítulo se use más que sea un Pokémon diferente. Pistola de agua y se vienen cambiar. <ríe> eh, hoja afilada, para adelante. Ahí. Vale. <risa> Tengo desactivado los lo vídeos de los ataques, porque así subía niveles más rápido. Al final he, he sido yo quien no ha sido eh, no ha sabido emplear bien las habilidades de los Pokémon en combate. Toma, montón de dinero. Bueno, voy a parar, así calo un poco a, a Anto, y enseguida vengo ya con las, a, las animaciones activadas. Bueno, ya están anima activadas las animaciones. Y, y, y, y. Vamos a ver qué hay por aquí. Para empezar un Pokémon que vuela, ¿no? Eh, eh, eh, tengo que ser un Triflum. Me he cruzado alguna sombra que se movía y me ha atacado un Pokémon pájaro. Pero qué monos son, ¿verdad? Venga, vamos a ver qué Pokémon es. Un Spiro, seguro. ¡Oh! ¡Ostras! Un Buyabi! Siniestro volador. Y <ríe> yo qué hago con este. <ríe> um, a ver. Grecia. Usa garra metal, por ejemplo. Golpe crítico. Tornado. Volador contra tierra. Mm, no, la cago, no es que le haga mucho. Venga, vamos a usar otra vez garra metal y ya está. Uy. Picoteo, no es eficaz. No tengo vallas, Jeje. No te las pudiste comer. Venga, fuera. One less. Vamos a cambiar al principal. Vamos a poner a... No sé, a otro Pokémon. Por cierto, no sé si se dieron cuenta, pero todos se contagiaron de Pokerus mientras estaban entrenando. Es decir, mientras estaba subiéndole niveles Cogieron todos el Pokeru Me mola O sea, el Pokerus es cada vez más sencillo Encontrarlo y no necesitas tener Un Pokémon con Pokeru Sino que la propia partida te va Te va a facilitar el Pokeru ¿Otro? ¿Otro Buyabi? Madre mía Venga Damikam pa'lante por cierto, he usado muy poco a Damikan, Pero como... Como le puse el poder Z Vamos a dejar mm. Vamos a probar el poder Z Que todavía no lo hemos visto en el canal Carrera arrolladora Bueno, no lo mueve mucho pesa Con todo lo que pesa Si sí, probo al revés <ríe> No me sale soy un manco bailando esto. Carrera arrolladora. Yo como correr munchlax. Ya <ríe> están lejos estaban. ¡Uff! por un poquito. Eh, lengüetazo. <ríe> Demolición. Chavo llave. No. Capaz que dura los cinco turnos y todo Quita Ve para adelante, ve para adelante, ve para adelante, ve para adelante Lo que digo yo Episodio 13 5 veces que le da al tío Por hacer el, el ataque Ay No mala suerte Vamos a cuidar un poquito de Damikan Para que así se ponga un poco más feliz Y pronto evolucione Snorlax Bueno Ya está, más feliz ya es Vamos a ir por aquí. No hay nada. Por aquí tampoco hay nada. Y por aquí hay un objeto. Vamos a por él. Un pico afilado. Oye, para el Pokémon de tipo volador está muy, muy, muy bien. Una entrenadora por aquí. Espérate. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. A ver... Mm. A ver, la garra rápida. Ojeto. Usar dar. El pico afilado. Como aumentan los pot el potencia de los ataques de tipo volador, se lo vamos a dar a Anto. Y la garra rápida se la vamos a dar a Fionitrix. Eh, no, porque es el que me recoge objetos, así que <risa> la garra rápida se la vamos a dar a Dacorita, a... que no es muy rápida. Y el polvo plata se lo daré a... al otro, al que capture hoy. Vamos contra la entrenadora. ¿Qué Pokémon tengo el primero? Damikan, no. Ya lo probamos. Vamos a meter ahora Fionitrix contra la chica de frente. Sasca dice: Oye, sabías que el tipo de movimiento que usas también es importante, ¿no? No solamente el tipo de Pokémon. Mm, está descubriendo la pólvora. La entrenadora promesa, promesa Celia. <ríe> a ver. Celia Cruz, si es morenita. <ríe> Te desafía. Saca Petilil. Mira, tipo planta. Plantada, planta, planta. Solo planta. Eh, Vamos a usar una sorpresa. Para que se sorprenda. <ríe> Eh, vale, el ataque no es muy fuerte Vamos a usarle mordisco Aquí el ataque es... golpe crítico Me va a agotar No Yus Vale, deduzco que Este mío Valola Tiene la defensa especial Muy, muy, muy mal Pero muy mal Pues parece que sí lo sabías. Toca brea. <risas> Se cogen unas rabietas, tío. Me hace una gracia. Nada, por aquí no hay más objetos. Vamos a por Lilia. Pero primero cambiamos de Pokémon inicial. Vamos a meter a Dakorita. Y Lilia tiene que estar por aquí. Porque lo dice el mapa. Va, se metió aquí en la cueva Uy, miedo Jardines de Melemele Espérate Jardines de Melemele, esto significa nueva zona Así que, si es nueva zona Probablemente pueda capturar nuevos Pokémon Vamos a ver qué pasa con Lilia Primeramente está embobada mirando el jardín aunque Tiene una cara de tristeza la pobre Nebulilla, por favor, no hagas tonterías Ah, es la pintora Nebulilla se ha metido en este prado de flores altas no. Pues sí que está lejos <ríe> Ya pasamos un muy mal trago cuando sucedió lo del puente Y ahora va, va y me hace esto como le salga dando el paso, Pokémon salvajes no va a poder hacer nada. No sabe ningún movimiento para combatir. Sí, solo usa teletransporte. Uy. A ver. Una Super Bowl. Deduzco que aquí, aquí, aquí, aquí van a haber un montón de Pokémones. Bueno, vamos a poner Pokémon de ruta y en este caso es un... Uy, qué nervio. Es un... Oricorio. Y yo saco a Dakorita. Oricorio, bueno. Eléctrico volador. No hay muchas probabilidades de que sea macho, así que... <risa> Venga, vamos a... Atraparlo. Una pena, la verdad, me hubiese gustado que fueran machos. Porque tengo un montón de amigos que puedo poner nombres. Pero de chicas tengo poquísimas, poquísimas seguidoras. Pero bueno, algo, algo. Venga, oricorio. De esta manera no sé si va a estar en mi equipo. Pero vamos a capturarlo. Um... Venga, yo creo que con una Pokéball entra. ¿Uno? Pues no. Está dormido como un tronco. Es eléctrico y el volador. Pues venga, vamos a hacer, yo qué sé, tinieblas. Confide... No, coño, tengo un Pokémon que está preparado para esto. Damican. Se despertó y usó Picotazo. No me preocupa mucho. Lucha Clemencia. Destructor. Bueno. No parece que tenga ningún ataque de tipo eléctrico ahora mismo. Así que el Oricorio es un poco raro, pero bueno. Otra vez Clemencia. Hace mucho gracia el oricorio <risa> Otro pesquito más Oh coño Cuanto más gruñido más es menos, at menos Más difícil es que el ataque baje mucho Pero bueno Vamos a usar otra vez A Dakorita. Nah, con el nivel que tiene ya De, de vida una pokeball de Entra dentro Lo más difícil de todo va a ser ponerle nombre. No capturarlo. Un... ¡Ey! ¿Se escapa? ¿Será Machango? Perdón que se cortó ahí un poquito, pero es que tuve que cambiar... O sea, mirar mis seguidores. ¡No! ¿En serio? Espérate, vamos a hacer que llame a otro Ricorio. Que por lo general cuando llama a otro Suele venir del sexo contrario Entonces ya menos ataque no le puedo dar Entonces lo que hago es que cambio de Pokémon Yo y mis cabalas, ¿eh? Si no, sigo buscando aquí algún, alguna seguidora del canal Por si acaso eh, Lucha... Que hace confidencia Hace que el objetivo pierda la concentración Contándole un secreto Disminuye el ataque especial <ríe> Venga, así hasta que llame al otro Pues mira, aquí hay una Picotazo Venga, que venga otra otra auricorio Nadie ha acudido en su auxilio. Es <ríe> la pobre. Nadie le hace caso. Perdón si se alarga un poco el, el nuzlocke. Pero es que tengo curiosidad. Yo quiero que venga otro oricorio. A ver si tengo la posibilidad de que el oricorio sea macho. Ahí está. Es oricorio. Y es macho. Yuhu. Bien. Es, es lo que realmente quería, ¿eh? Entonces, primero que nada mmm, Lenguetazo Contra este oricorio hembra Y ya pescado Ya pescado oricorio Nos vimos Bien, ahora puedo capturar al oricorio macho Oye, me, me salió bien la jugada, eh Venga, hipnosis y duerme a Oricorio. Al nuevo Oricorio. <risa> Así sube a la vez sube la mucho más la la experiencia ganada. Que me imagino que ya todos habrán dado cuenta de cómo funciona esto. Eh, vamos a usar otra vez a Damikan. Se despertó. <risa> bueno. Creo que Damikan no tiene ahora los stats cambiados. Por lo tanto, vamos a usar clemencia. Y va a durar, va a dolerle bastante al Loricorio. Cuidadito porque con la misma me mata a Damikan. Y no es cuestión. Gruñido. Me empieza a bajar el ataque. Ya me empieza a cagar un poco en la madre que trajo el Loricorio. Vamos a darle un poco más la vida. Pidió ayuda. Y capaz que viene otro, ¿sabes? <risa> Jeje, nadie. No te quiere ni el papo. A ver. Ahora, da corita. Perdón, pero esto es una estrategia porque quiero conseguir un oricorio macho, ¿vale? Que solamente hay un 25% de tenerlo. Eh, vamos a usar Hipnosis contra oricorio. Está dormido y para la Pokéball. Venga, se dijo. Y ya para siguiente Pokémon hembra, pues ya tengo el nombre aquí para elegirlo. Pero bueno, si puedo hacerlo, pues me, me lo prefiero evitar, eh. Pokeball y para adentro. Veis para abajo, veis para abajo, veis para abajo. Botón ve para abajo. No funciona, tío. Se escapó. Está dormido como un tronco. Um... Vale. Y si usamos una Sanabol. Que tengo dos. Como está bastante debilitado, a lo mejor se queda dentro. ¡Ni de coña! ¡Qué Pokémon más descurridizo! De es que está dormido, tío. No. Luchar e hipnosis. Sí. Esquivó el ataque. Me cago en la mar. Cuidadín. Cuidadín. Garra rápida. Hipnosis y lo evita. Destructor que no me afecta. Hipnosis contra Auricorio. Lo esquiva. Uf. Dios. Pues no me queda otra. <ríe> Vamos a meter a Grecia. Solo porque es capaz de aguantar los picotazos. Uy, pero el destructor creo que no. Ese es tipo acero. Pidió ayuda. Como venga uno ya la cagué. Bien. Mientras no venga puedo, puedo seguir utilizando Pokeballs. Venga, Super Bowl. Me cago en la madre que trajo al perro, ¿eh? Pero si mira el pisco vida que tiene. Uno. Dos. Tres. Bien. Oricorio, oricorio, oricorio. Venga. Y este nombre lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto, lo he puesto Vale Vale A ver Nombre, nombre, nombre Primero lo de Unity Player Dacorita subió al 19 Rayo confuso Eh... No O oh, sí A ver qué tenía Confidencia No es que sirva de mucho eh. Confidencia no sirve de mucho Prefiero rayo confuso Así De un poquito más por Pompi <ríe> De un poquito más por culo Cuando, cuando juego Nivel 17 Damikant. Quiere aprender guardia baja Venga vamos a ver qué puede aprender normal, dice. Un ataque que busca los puntos débiles del objetivo y puede causarle daño aunque cambien sus características. Esta paga extra. Lengüetazo. Clemencia. Paga extra en realidad no es que me sirva de mucho. Vale, que es el, el, el ataque principal de este Pokémon de evento, pero no me sirve. Prefiero esto, ¿vale? Guardia Baja Bien Los datos de, lo, de Oricorio se han registrado en la Pokédex Ahí está Oricorio Bien mm, Sí, vamos a ponerle un nombre Y el nombre es Aquí Uf. Vale, a este le gusta mucho Pokémon Muchísimo ¡No! ¡T no! ¡T no! <ríe> vale, va a ser Trainer Z Vamos a ver si le puedo cambiar el nombre al Pokémon Vale, pero es Trainer Z Perdón, Trainer ZN Dejaré por aquí Una imagen de quién es vale, <ríe> O un enlace al canal Vale, un enlace al canal, ¿vale? venga eh, <risa> enviarlo al PC qué cagada O sea, tanto tiempo buscando el nombre Para eso, pues nada Voy a ir parando Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí Trainer ZN Es el oricorio Macho ese que capturé Con todo lo que me Llevo, <risa> pero bueno Al final le llamo T T pero bueno, es Trainer ZN. Pues nada, hasta aquí el episodio por hoy. Lo vamos a ir dejando. Pues nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, pulsa aquí abajo me gusta. Suscríbete si todavía no estás. Y nos vemos en el siguiente. Alola a todos. Adiós.